Namaste, hola, soy Quetzal. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es, les voy a enseñar, les voy a mostrar eh, en la práctica, este, por ejemplo, cuando vamos a hacer obranayama o cuando vamos, que serían respiraciones conscientes, el tema de hacerlo en el suelo, ¿verdad? Ustedes dirán, bueno, también se pueden hacer en silla, sí, está bien, se puede hacer como vos seas como te sea cómodo. Pero si lo queremos hacer en el suelo, ¿verdad? Que como me dijo una vez una conocida que me dijo, a mí acercame el suelo, a mí levantame el piso. Porque claro, es, es que hay que llegar bien al suelo, hay que llegar de una forma que no nos lastime, de una forma para poder hacer yoga. El yoga es como para poder hacerlo toda la vida. El yoga es para todos. No tiene que ser algo que solamente pertenece a un cierto tipo de persona. A un cierto No, al contrario, tiene que estar al alcance de todos. Y mientras más sepamos hacerlo, cómo movernos, este, ser conscientes de los movimientos y de nuestra respiración, eso es más posible aún. Entonces el yoga es un yoga para que te acompañe toda la vida y tiene que ser eh, algo que te haga bien hoy, mañana y siempre. Es decir que el yoga que hacemos hoy es consciente como para que nuestro cuerpo pueda moverse siempre y cada vez más y cada vez mejor. Si practicamos un yoga que vemos que lo podemos hacer hoy y después no podemos seguir con esa frecuencia, quiere decir que no es el yoga que nos conviene, sino que tenemos que pasar a hacer otro tipo de práctica. Así que bueno, vamos a ver de esto de subir el piso cómo se hace. <ríe> bueno, para subir el suelo, lo que tenemos que hacer en yoga, como siempre, es nosotros decidir comenzar los cambios y comenzar siempre desde nosotros. Vamos a crecer. Vamos a poner energía en la respiración y vamos a hacer una respiración completa. ¿Sí? La respiración completa es una respiración que abarca todo nuestro cuerpo. Vamos a sentirlas hasta en los deditos de los pies, en los deditos de las manos, en la cabeza. Vamos a empezar. Cuando digo inhalo, abdomen. Hacemos esa respiración abdominal que les enseñé antes, que va a ser... Que crece la guata, crece la panza, ¿sí? Del ombligo hacia abajo. Exhalo y el ombligo se va hacia atrás, hacia la pared, hacia las lumbares. Ponemos las manitas acá. A la altura de las costillas. ¿Verdad? Inhalamos. Llevamos ahí el aire. Y al exhalar contraemos y vemos qué pasa con los deditos. Inhalamos. Ven que se separan. Exhalamos. Se juntan los deditos. Inhalamos. Exhalamos. Se juntan. Y ahora vamos a hacer la respiración que hacemos siempre para apagar las velas de cumpleaños. <risa> que crecemos. Clavículas. Ponemos las manos en las clavículas. Estos huesitos de acá. Inhalamos. Y tratamos de que crezca ahí. Y al exhalar bajan las clavículas ¿sí? una vez que tenemos identificado vamos yo les digo inhalo crece abdomen sube el aire costillas crecen las costillas ensanchan seguimos inhalando clavículas suben las costillas nuestro cuerpo está lleno de aire exhalo bajan clavículas, exhalo, bajan costillas, exhalo, baja abdomen. Acuérdense que yo estoy hablando, así que me va a costar un poquito. Ustedes concéntrense, nos concentramos solo en nuestra respiración, en estar parados firmes y estamos bien con los pies juntos, bien. Si nos sentimos más cómodos con los pies un poquito separados, pero siempre pisando bien el suelo, saliendo de los zapatos, crecemos. Si necesitamos tocarnos para visualizar, como para ir teniendo más conciencia, lo hacemos. Y si no, simplemente dejamos los brazos donde estén cómodos. Inhalo. Abdomen. Costillas. Clavículas. Exhalo. Clavículas. Costillas. Abdomen. Inhalo abdomen, costillas, clavículas, exhalo, clavículas, costillas, abdomen, inhalo más rápido, abdomen, crece abdomen, crecen costillas, crecen clavículas, exhalo, bajan clavículas, se juntan las costillas, presiona el abdomen, vamos de nuevo, inhalo, Abdomen, costillas, llevo a las costillas, clavículas, llevo el aire a las clavículas, exhalo, bajan clavículas, baja costilla, bajo abdomen, más rápido, inhalo, abdomen, costillas, clavículas, concentrate, sentir el calor, exhalo, clavículas, costillas, abdomen, inhalo, abdomen, costillas clavículas, exhalo, clavículas, costillas, abdomen. Vamos a seguir ahora manteniendo ese calor con la respiración abdominal y despacito rotamos muñecas, rotamos desde los codos, solo los codos a la altura de los hombros y después ponemos las manitos aquí arriba de los hombros, sonreímos, tres vueltas hacia atrás, siempre coordinando inhalación, exhalación flexionamos rodillas despacito, mentón al pecho esto es como para entrar en calor no vas a decir acá hace calor, no quiero tener calor bueno, si no querés tener calor si no querés ¿ves? ¿Cómo? <risa> si no querés hacer cambios y adaptarte primero, también giramos para un lado, giramos para el otro pero eso va a ser otra charla ¿sí? como para saber Estamos vivos, estamos sintiendo el calor. Hombros hacia atrás, hombros hacia adelante, seguimos con la respiración abdominal que ya les enseñé en los videos anteriores. Hacemos círculos en el suelo, podemos separar más las piernas, tres la para un lado, tres hacia el otro, bien exagerados, bien exagerados, hacemos círculos en el suelo. Juntamos piecitos, flexionamos, nunca apoyamos en la rodilla, sino un poquito más arriba, pulgares arriba. Y tres vueltas hacia un lado. Tres vueltas hacia el otro. Y estos son los movimientos que vamos haciendo. También apoyamos bien, anclado en un pie. Y el otro apenas va girando, sin hacer peso en este pie. Cuidamos los deditos. Eso, y llevamos hacia afuera también las piernas, primero los pies. Eso. Y después manos en la cintura. Podemos agarrarnos de la pared como vos te sientas cómoda y tratamos de que se amplíe. Que la rodilla vaya bien hacia afuera, exagerado. ¿Sí? Eso tres hacia un lado, tres hacia el otro, y ahí ya movimos el calor del cuerpo, la energía, seguimos con la respiración abdominal, por eso no nos ponemos a hablar ni a chusmear en la clase de yoga, como estoy yo haciendo en este momento, nos concentramos en nosotros y ya vamos a tener preparado, ¿no es cierto?, la mantita, que podemos tenerla más alta, no es necesario que estar tan abajo, sigo aquí, Ponemos la mantita, cruzamos los pies, inhalamos, crecemos y exhalando despacito, llevo la cola bien atrás, bien atrás, bien atrás, bien atrás, bien atrás, bien atrás, bien atrás. Apoyo las manitos, abro rodillas y quedé ahí. El suelo se acerca gracias a que nos movemos, gracias a que hoy decidimos poder comenzar una actividad para no tener límites en nuestro cuerpo. Eh, no tener límites es no sentir el cuerpo, es algo que no nos moleste, sino que sea un aliado, que sea nuestro como es siempre, le agradecemos, ¿verdad? Y que bueno, nos va a avisar si necesita algo, lo vamos a escuchar o vamos a intentarlo. Con la espalda bien recta, crecemos Y acá lo importante es que ya extender esta parte. Agarramos acá y sentimos, ¿verdad? Extendemos, sentimos cómo se siente esta relajación, que la vas a sentir si no estás muy acostumbrado a estar en esta posición. Tenés que levantar y poner almohadones más altos. Mantas, así no te hundís. Más alta. Si tenés las piernas largas, como yo, pones más almohadones. Y un día, o un domingo, te sentás así. Y de acá, nos quedamos observando, respirando. Podés ahora respirar libremente, solo observando esta respiración. Contemplando cómo nos sentimos por dentro como se ve el lugar en el que estamos y dejamos ahí y otra vez vemos como esta parte sobre todo si tiene exigencias esta parte si estamos sentados mucho tiempo tratamos de que aquí se vaya extendiendo y otro día vamos a hablar de eso esta es la postura como para poder dejar bien tranquila, las piernas están en una asana, una postura en la que estamos erguidos, en las que crecemos, estamos bien anclados a la tierra, disfrutamos y nos podemos quedar ahí, Vamos, un día en la semana comenzamos, hacemos esto, lo importante no es que la cola esté apoyada en el suelo, sino cuidar nuestro cuerpo, lo importante es poder seguir usando nuestro cuerpo, de una forma en la que nos acompañe, sea nuestra aliada y las energías se muevan por dentro, se muevan. Así recién después que estamos limpios energéticamente, podemos hacer un pranayama y tener mejores beneficios. Bueno, espero te haya servido. namaste Que pases el mejor de los días.